Estamos contactados con Carlos Chil Ruiz, viceministro de Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Economía. Vamos a hablar acerca del perdón tributario, los créditos, los bonos, todos estos temas importantes porque se han generado nuevas medidas económicas para evitar una mayor crisis económica en el país producto de la extensión de la cuarentena. Viceministro, buenos días, gracias por atender esta convocatoria. A ver, coméntenos, haciéndonos un resumen de estas importantes medidas económicas que ha tomado el gobierno para evitar todos estos problemas que está generando el coronavirus. Muy buenos días, muchas gracias por la consulta. Un saludo para su prestigioso medio y a todos los televidentes. Bueno, eh, los aspectos más importantes a destacar respecto a las medidas tomadas por el tema del coronavirus. Primero, ha sido eh, el diferimiento de pago de los impuestos, al cual usted le llamaba perdonazo. no Es un diferimiento de los pagos que se está haciendo durante estos eh, dos o tres meses para que eh, las empresas y las personas eh, puedan diferir los pagos en los siguientes meses para que no tengan esa presión ahora que no están generando ingresos porque evidentemente estamos en una cuarentena en la cual las actividades económicas han tenido una paralización. no Ese como primer aspecto, no hablamos del impuesto a las utilidades de las empresas, el impuesto al valor agregado el impuesto a la transacción. Estos impuestos han sido diferidos para los siguientes meses no como medida tributaria. En el aspecto de los bonos, no se han creado tres bonos. El primer bono ha sido el bono de la canasta familiar, que se le ha asignado a un grupo de beneficiarios que ya tenían beneficio de la renta de dignidad, de lo que venía a ser lo, eh, la, el, el bono de los discapacitados. ...y el bono es Guanazurduy, ¿no? Entonces, estos tres grupos de personas vulnerables... ...han sido tomados en cuenta para el bono de la canasta familiar... ...que son aproximadamente 1.2 millones de personas... ...que percibirán alrededor de 400 bolivianos. Este bono ya se lo está pagando desde el viernes 3 de abril. El segundo bono que fue creado fue el bono familia, un bono familia asignado a los estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria. En una primera instancia fueron tomados en cuenta solamente a los estudiantes de los colegios fiscales, pero después fueron incorporados a los estudiantes de colegios particulares y centros de estudios especiales. ¿no? Estamos hablando de un universo aproximadamente de 3.2 millones de personas de niños que se benefician con este bono de 500 bolivianos. El tercer bono que fue creado es el bono universal, este bono universal fue creado para todo este grupo de personas que no han sido incorporados en los anteriores dos bonos, que no perciben tampoco ningún beneficio, ¿no? ya sea un salario... ...del sector privado o del sector público. ¿no? Lo importante de estos bonos es que tienen vigencia de tres meses... ...no es necesario que se agolpen, vayan y los cobren de manera inmediata... ¿no? ...porque tenemos bastante tiempo para poder cobrar estos bonos... ...y los requisitos principales, ¿no? principalmente es el carnet de identidad... ...pasaporte o licencia de conducir, ya sea que esté vigente o caducada. ¿no? En el caso del bono familia no van los niños a cobrar o los jóvenes... ...sino más bien van los padres, madres o tutores... Eso en resumen no con relación a los bonos y a lo que ha vencido el tema de los tributos. Respecto a los créditos que usted mencionaba, eh, eh, y al igual que todos los países latinoamericanos, Bolivia no está exento de recurrir a los organismos multilaterales. no Lo que ha sido el FMI, recientemente se ha cerrado un crédito de 327 millones de dólares aproximadamente que ya está en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento también se vienen realizando las gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, todos los organismos multilaterales que eh, tienen algunas intenciones de poder apoyar a Bolivia, al igual que lo están haciendo a todos los países de Sudamérica, ¿no? Que como todos saben tienen que recurrir a estos organismos para poder combatir ¿no? este bache que estamos pasando, que va a ser de unos dos, tres meses, porque la, se ha parado la economía, todos estamos en cuarentena, las actividades económicas se encuentran paralizadas y es por eso de que se han venido a aplicar algunas medidas de políticas económicas para poder eh, compensar un poco eh, este esfuerzo que estamos haciendo todos los bolivianos. ¿no? Viceministro, quiero contarle dos, dos espacios diferentes, eh, en ubicación, pero con la misma necesidad. Eh, se contactó una ex concejal de Copacabana, pero mencionarnos que hubo un señor de la tercera edad que llegó desde una población de Copacabana a pie hasta la ciudad de La Paz para poder cobrar su bono. Lamentablemente, él llegó eh, seguramente un tanto tarde y no pudo cobrar ese día, por un lado. Por otro lado, hemos recibido también algunas llamadas, algunos mensajes de gente que está en, la, en algunas provincias donde no existen entidades financieras y claro, están pidiendo también personas de la tercera edad cobrar su bono. ¿Cómo se puede llegar a estas personas a los municipios donde no existen entidades financieras? Bueno... Eh... Antes solamente se estaba trabajando con lo que iba a ser el Banco Unión, ¿no? pero sin embargo ya se han incorporado a todos los bancos del sector financiero. Eh, sí o sí existen en todos los municipios una entidad financiera o cooperativa o algunos fondos financieros que ya están trabajando con eh, a través del sistema financiero y todo lo que es la gestora que tiene la consolidación y la ASFI de todas eh, las agencias y todas las partes de lo que viene a ser justamente las entidades financieras para poder cancelar el bono. Sin embargo, se está trabajando a través del SENACIR cómo se hace llegar también los bonos a estos mismos sectores eh, a través de entregas a domicilio para hacer esa coordinación de poder entregar los bonos que no hayan sido cobrados, no. pero eh, como le digo todos los municipios cuentan mínimamente con una entidad financiera que ya han sido incorporados, anteriormente solamente estaba el Banco Unión pero era obviamente por medidas que cada una de, los, eh, de las entidades bancarias habían tomado de precautelación de la salud y además de que al tener poca actividad económica, vieron de maximizar o minimizar sus costos, mejor dicho, Para eh, eh, y recientemente, como esto se está aperturando para muchas actividades, eh, es que ya se vienen incorporando eh, las entidades, todas las entidades del sistema financiero. Viceministro, eh, en anteriores años se ha desplegado una logística interesante, por ejemplo, para el pago del bono, Juancito Pinto, a través del ejército, no es una buena opción para los lugares, yo le puedo eh, hablar de unos lugares donde lamentablemente no existen entidades financieras que les es difícil trasladarse a los ancianos hasta un municipio donde sí exista. ¿Se ha analizado esta posibilidad de pagar a través del ejército, viceministro? Bueno, primero que nada, eh, una de las condiciones más importantes de apoyo de los organismos multilaterales para poder si usted quiere hacernos justamente estos préstamos y nosotros podamos canalizarlos hacia la población boliviana, era la transparencia, no tener ese intermediario del cual se eh, tenía obviamente algunos aspectos que revisar y es por eso de que los organismos multilaterales nos pidieron de que lo hagamos de manera transparente y tratamos de utilizar el mecanismo más viable que era justamente la bancarización. Es por eso que se recurrió a todas las entidades financieras y nos ha dado pues, resultado Es muy probable de que hay casos muy marginales de que tienen ciertos condicionamientos o algunos aspectos que pueden tener obviamente algunas fallas, pero eso no supera el 2 o el 1% del total de los beneficiarios que van a tener todos los bonos. Entonces, se lo está analizando a través del SENACIR de la misma manera, como le mencioné antes, que se les daba su beneficio a domicilio para que puedan llegar todos estos bonos. Bien, viceministro, eh, ayer conversaba con un amigo eh, y él me preguntaba qué es lo que pasa con aquellas personas que tenemos un trabajo que se nos hace o, o nosotros tenemos que descargar con facturas para que no se nos descuente en el salario. Lamentablemente en este mes o en el tiempo que ha durado la cuarentena no se han abierto muchos comercios, por ende no hemos eh, adquirido con factura. Lo único que uno podía hacer es ir al mercado, comprar los productos de la canasta familiar, pero en la mayoría de los casos uno no recibía factura. ¿Qué es lo que va a pasar con este sector, viceministro? Hace, eh, bueno, el día viernes, eh, Impuestos Nacionales sacó una resolución justamente nacional donde difiere el pago del RCI, ese impuesto al que usted se refiere. Por lo tanto, tenemos tres meses para poder presentar facturas y no nos van a hacer los descuentos en nuestro salario de este impuesto. Bien, bien, viceministro. Eh, y finalmente, quiero mencionarles eh, cómo se ha pensado apoyar a la empresa privada. Eh, si bien se están dando créditos para que estas empresas puedan cumplir con el pago a su personal, de todas maneras ellos a la larga van a tener que pagar este, este préstamo. ¿Se ha pensado en ayudarlos a través del tema impositivo, algunos descuentos, viceministro? Bueno, el trabajo que se está haciendo a nivel empresarial hay dos programas de apoyo, uno que es el tema de los salarios y otro que es el tema de eh, sostenibilidad del empleo, donde se pueden recurrir justamente a estos créditos que se le va a asignar a través de diferentes fondos para que las empresas micos, pequeñas puedan recurrir y eh, poder, si usted quiere, sobrellevar este bache. porque Estamos hablando de un bache de dos a tres meses. Es por eso que se le está dando ese oxígeno, buscando los fondeos, créditos correspondientes para que las empresas puedan recurrir y tener justamente acceso a este financiamiento y tener lapsos de seis meses después de acceder a los créditos, de no pagar intereses y multas y en los próximos 12 meses, es decir, a los 18 meses, recién poder hacer la devolución. Entonces, eh, se le está dando ese flujo de caja que es lo que necesitan en la actualidad las empresas para que en un futuro se pueda obviamente mantener en el tiempo, dar la sostenibilidad necesaria y mantener las fuentes de empleo. Ese es la principal, el principal trabajo que se está haciendo a nivel empresarial en el sector privado porque lo importante es eh, generar ¿no? las fuentes de empleo, mantenerlas sostenibles. Si nosotros revisamos datos de todos los países de América Latina, en, en Estados Unidos, por ejemplo, ejemplo, en la última semana han habido 10 millones de desempleados. ¿no? Entonces, eso es lo que se está tratando de evitar en nuestro país, de generar las condiciones para dar sostenibilidad en el empleo. Viceministro, el aparato productivo ha sido muy golpeado a nivel mundial. Eh, la cuarentena eh, va hasta este fin de mes. ¿Se está analizando la posibilidad de que algunos sectores del aparato productivo de a poco vayan volviendo a la normalidad, tomando en cuenta de que se tiene que empezar a mover ya este aparato productivo de nuestro país? Claro que sí, muchos de los sectores ya se están incorporando en sus actividades, por ejemplo, lo que no paró nunca, la ganadería, la agricultura, todo lo que había sido el, el, la cadena productiva de alimentos no es por eso que no hemos tenido desabastecimiento en ninguna de las ciudades esto es porque hay un trabajo coordinado entre la producción la logística y distribución ¿no? entonces esta actividad eh, con todo lo que se refiere al tema de alimentos no ha tenido eh, Párate si usted quiere. ¿no? Después del sistema financiero, de a poco se ha ido incorporando en la medida de que se han ido en, requiriendo más que todo el funcionamiento de las entidades financieras. Eh, el sector de los hidrocarburos también ¿no? es un sector que no ha parado por eso es que se ha venido trabajando en la generación de lo que venía a ser el gas para las exportaciones, el GLP para la familia y todo lo que son los combustibles líquidos. Eh, se ha trabajado también de manera coordinada con lo que han sido eh, las exportaciones e importaciones de compromisos ya asumidos. Entonces hay muchos sectores de que sí han tenido eh, todavía un funcionamiento. Ahora el tema del comercio y el tema del transporte, que son eh, las actividades eh, que de a poco se van a, venido van a venir a incorporar a partir de el 30 eh, vamos a tener una evaluación del comportamiento de lo que ha sido el virus, del coronavirus y que, cuántos infectados tenemos eh, y para poder tomar medidas ¿no? y de a poco ir incorporando porque esto es un trabajo a nivel mundial que se está realizando en todos los países. Tenemos que aprender a vivir, como ya lo dicen muchos científicos, médicos, con este virus y evidentemente acostumbrarnos a a que tenemos que guardar distancia, tenemos que protegernos, tenemos que eh, tener justamente ese aseo o tener esas medidas de bioseguridad que no nos eh, maten ¿no? a, a los ciudadanos en el mundo. ¿no? Entonces, este es el trabajo que se está haciendo de manera paralela, obviamente, con la activación de lo que es la economía y todas sus actividades económicas. Viceministro, le agradezco mucho la gentileza de haber atendido este contacto, le envío un abrazo y, bueno, en cualquier momento estaremos conversando nuevamente. Muchas gracias a usted y un saludo para todos los televidentes.